180 gemas, chicos, ni no tan mal. ¡Ojo! wow, ¡Oh! legendaria! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a Crash of Cast. Bueno, chicos, mirar, mirar cuánto dinerito tenemos, ¿eh, chicos? Tenemos 4.500 de monedas que vamos a invertir ahora mismo en máquinas. ¿Vale, chicos? Vamos a comenzar. Esta apertura promete, ¿vale, chicos? No es como el anterior, que eran 29 máquinas Que no nos salió ninguna legendaria, ¿vale chicos? Muy mala suerte Espero que nos salgan aquí Que mínimo de un par de legendarias ¿Vale chicos? Eh, a ver si nos saliese por ejemplo Lo que viene siendo el camión monstruo Que ya sabéis que lo dimos Para poder tener el coche aficionado helicóptero y por qué no que nos salgan esos coches que necesitamos, eh, chicos. Para poder enseñaros yo a vosotros, los que no tengáis los coches fusionados, ya sabéis que tenemos concepto, furia y el helicóptero, pero nos faltan muchos otros, ¿vale, chicos? Ya llevamos dos máquinas, a ver qué sale en esta. A ver, vale, sale común. Me da igual que sea común mientras la necesitemos. Ahí está. Descapotable que si no recuerdo mal Creo que es buena Vale chicos para fusionar un coche Y bueno subimos de nivel Al nivel 47 Eh chicos Nos dan ni nada más Ni nada menos que la salud Que nos la mejoran al 4 Este power up Que para mí es muy importante Vale chicos nos, Cuando tengamos muchas coronas Nos recupera el todo de vida A full y bueno, vamos a continuar con esta grandísima apertura, otra común, de momento no se vienen épicas ni nada por el estilo, no pasa nada, vamos recaudando gemitas y nuevos coches, ¿vale? Este que lo tenemos maximizado, pero nuestras gemas que van subiendo poco a poco, ¿vale chicos? A ver qué toca ahora, vale, una morada, a ver qué nos puede salir de la morada. Hay muchos nuevos coches también Que no tenemos de la pasada actualización Bueno, sale escalofríos Bueno, bueno, no está mal eh, Perfecto Y continuamos A ver también cuántos niveles subimos Que vayamos mejorando poco a poco Esos power-ups Que hacen que nuestros coches Cada vez estén más chetaditos ¿Vale, chicos? Bueno, a ver qué sale Sale la camioneta Ahí está. Y bueno, ya llevamos unas cuantas. Cuanto antes se venga una legendaria, más posibilidades tendremos de que nos salga otra. Hace mucho que no me sale una, ¿eh, chicos? Me gustaría que en este vídeo nos saliese mínimo una. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué toca ahora? ¿Qué toca? Otra común. Un... No, un... no, no, no, no, no. Vale, vale, vale, pues... Pinta mal, de momento pinta mal, vale Ese tractor que se mejora Perfecto Más 10 de experiencia Ahí está Otra común, madre mía Madre mía De comunes para el vídeo, eh chicos De comunes, no vamos a tener Nada de suerte, ok Más este coche de juguete Más 10 de experiencia Ahí está, este coche de las actualizaciones pasadas No hace mucho que salió, eh chicos A ver si nos saliese algún nuevo coche que no tengamos hasta la fecha de hoy A ver, a ver, a ver Vale, bueno, el neón se le mejora la vida un poquito más Ahí está, nos está de experiencia lo que habéis visto Y continuamos bueno chicos, falta ya menos para el 23 de marzo Día en el que Crash of Cards Cumple un año Desde que salió el juego para Android Así que muy top eh, Chicos, a ver si nos traen algo chulo Nueva actualización O nuevas cositas Y las pueda traer al canal Y que todos vosotros las veáis Bye chicos, en Facebook Están compartiendo las ideas que tenían antes de sacar el juego. ¿Qué os parece? Si os traigo un vídeo con todas y cada una de ellas para que podáis verlas. Vale, chicos, en plan de cómo eran las coronas antes. Las cajas que nos dan los power-ups durante la partida. En fin, muchas pantallas que no salieron y que están ahí. Que quizá, quizás algún día pues podamos verlas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A todo esto nos había salido una épica. Nos había salido el aerodeslizador que creo que necesitamos. Buen coche, me gusta mucho. Puedes ir con él por el agua. Y ojo que nos sale esta rara. Este coche raro. Este coche cacahuete, ¿vale, chicos? Que no teníamos. Perfecto. Y vamos allá. Vale, un nuevo coche. Perfecto. Ahí se viene una nueva común. A ver qué nos sale. Pum, pum, pum. Vale, nos sale el triciclo Que lo tenemos maximizado Ah no, lo tenemos mejorado Vale, nos dan 10 de experiencia Y continuamos Uff, mucha amarilla eh Mucha bola amarilla veo Pero luego no sale no salen legendarias, eh chicos, muy difícil No sé si habrán bajado Lo que es la probabilidad Ahí está ese Panther Que nos habíamos quedado sin él Después de haberlo dado para un coche fusionado pero no pasa nada, chicos, porque ya veis que ya lo tenemos. Lo tenemos al 2. Así que no problema. No problema. Seguimos abriendo máquinas. Estas máquinas que me ha costado tanto. Sacrificio y tiempo. Vale, chicos. Conseguir tanto dinero para poder enseñaros a vosotros lo que es esta grandísima apertura. Vamos a ver, solo pido que me salga alguna legendaria, eh, chicos. Por favor, una legendaria mínimo. Estamos hablando. Estamos hablando de una gran cantidad de máquinas De una gran, gran, gran cantidad de máquinas Ese donut nos dan dos gemitas Pues es coche raro y lo tenemos maximizado A ver, una épica, eh Me, me froto los dedos, eh, chicos Vamos a ver qué nos puede salir en esta bola épica Bueno, el camión de bomberos Maximizado, 10 gemitas Y continuamos Ahí va, ahí va la cosa, eh, chicos Se tiene que estar ya muy cerca la legendaria es, Tiene que estar muy, muy cerca Vale, nos sale una común A ver qué tal Bueno, vale, nos sale Este coche Rally Que está maximizado Uno de los coches que más corría Sin lugar a dudas, en el vídeo que os enseñé lo, la, Las pasadas veces Vale, chicos, tenéis un vídeo de Cuáles son los coches más rápidos Podéis ir a verlo si queréis Ahí está Bueno, bueno, bueno Aquí está el top ten. Ese coche oculto tan difícil de conseguir Vale chicos, para mí el más difícil de todos Se necesita el aro, el aéreo deslizador Que nos ha, ha salido antes Y bueno, tenemos aquí otra épica Vamos a ver Bueno, el camión de misiles Que está también maximizado Nivel máximo de las épicas Ya sabéis que es el nivel 5 y bueno, al menos nos están saliendo alguna que otra épica, aunque la tengamos ya maximizada. Ahí se viene una común, como no podía ser menos. A ver qué nos sale. Bueno, bus escolar maximizado. Nos dan gemitas. Quiero también experiencia, eh que vayamos subiendo de nivel y cada vez tengamos la cuenta más chetada. Otra común. A ver qué tal. bueno el gt chicos al 7 más 10 de experiencia ahí va la cosilla y bueno ya quedando menos máquinas unas 22 para ser muy exactos cuando abramos estas una menos así que vamos allá otra morada creo que hemos pasado ya lo que es el ecuador del vídeo vale chicos en apertura de máquinas Si nos sale este trotacalles también maximizado Madre mía, chicos. Una legendaria, ¿eh? Solo pido una legendaria. Está la cosa muy fea para pedir más. Otra común. Ábrete, venga. Y bueno, monovolumen. Bueno, ¿qué os parece si os si me acerco un poco? Vamos a ver por aquí, vamos a hacer un poco de recuento. Mirad, por aquí nos falta un poco de descapotable para tener este coche. Este ya lo tenemos, lo tenemos. Aquí nos haría falta el mini auto, el hot rod o el coche de músculo. ¿Vale? Por aquí, tal. Aquí nos haría falta que nos salís el quad un par de veces. ¿Y por qué no ese tanque? Que por mí perfecto que me salga. Así que... Muy bien, muy bien, bien. Pinta Vale, aquí necesitamos cuatro Fenix Max. Y bueno, estos ya... Lo que veis chicos, poco a poco vamos a continuar con nuestra gran apertura de máquinas Quedan ya 20 maquinitas Vale chicos, cruzar los dedos por mí, eh chicos Tenemos que tener mucha suerte para que nos salgan legendarias Así que vamos allá Vale otra vez, el coche de juguete que se mejora al nivel 8 Más 10 de experiencia Ok, vamos a abrir otra más a ver qué nos puede salir en esta máquina. Bueno, bueno, bueno. Es que no me va a salir una legendaria, en serio. No me lo creo. No me lo creo. Vale, está el quitanieves. Que lo mejoramos al nivel 6. Está cerca ya del nivel 48, chavales. Cerca ya del nivel 48 y vamos allá. Vale, una morada. Perfecto. Jolín, de verdad Qué rabia, eh, chicos Qué rabia, no nos sale legendaria Coche apoyo, otra vez más Más 10 Ahí está, ya lo tenemos, casi Otro coche más y subimos de nivel, ¿vale, chicos? Nivel 48 Jolines Nada, nada, que no sale legendaria, eh No, sale legendaria El donut, otra vez no están dos gemitas, lo tenemos más que maximizado A ver, venga chicos, legendaria Ah, no, no puede ser Esto ya es una cuenta atrás Madre mía, cruzo los dedos porque me salga una Vale, maximizados dos gemas Vamos allá, eh chicos, que subimos de nivel, venga ¡Legendaria! Bien, bien, legendaria Ya era hora, eh chicos estaba tardando en salir Vamos a ver qué nos ha salido Bien Bien el coche monstruo Que no teníamos chicos Lo habíamos, lo habíamos dado Para fusionar el helicóptero Vale chicos si no lo habéis visto Ir a ver el vídeo lo dejaré por aquí arriba Y bueno hemos subido de nivel Nivel 48 Vamos a abrir la máquina Bueno perdón la caja y lo que se mejora es la catapulta, ¿vale chicos? Nivel 4. Este power-up que suelta una bomba más, ¿vale? Por lo que puede poner aquí. Bueno, bueno, bueno. Qué rico, chicos. Qué rico este camión monstruo que no lo teníamos. Porque ya os he dicho antes que lo habíamos dado todos y cada uno de los camiones monstruos que teníamos para abrir lo que va siendo fusionar. Ese coche helicóptero Y bueno vamos a continuar Ya nos ha salido una legendaria Ya yo de verdad estoy muy conforme Hacía mucho que no me salía ninguna Y bueno vamos a continuar Si nos saliese otra legendaria No le iba a hacer ningún feo Por mí que salgan todas las que quieran Y bueno vamos a continuar Sale el rover lunar Coche culto de la luna chicos Si no tenéis los coches ocultos en mi canal Los podéis ver Cómo conseguir todos y cada uno de ellos Sin excepción chicos Los tengo todos Así que vamos allá Épica, perfecto 5 de experiencia was. Legendaria chicos No me lo creo, legendaria Like, dejar un buen like Eh chicos, legendaria Bueno, vamos allá Común y bueno, nos sale el furgón SWAT. Nivel 7. Mejoramos. Venga, chicos. Was, was, was. Muy bueno. Con un poco de suerte también subimos de nivel. Nivel 49. Espero no quedarme muy cerca porque me molestará muchísimo. En el pasado vídeo nos quedamos ya muy cerca de subir de nivel. Y bueno, nos sale el camión músculo Más 10 de experiencia. Ojo. Se queda pillado. Madre mía. Vale, vale, vale, vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te quedes pillado. ¿Qué pasa? No te quedes pillado. Uf. Vale, vale, vale, vale. Venga, continuamos. Continuamos. No pasa nada, chavales. Aquí no pasa nada. Otra común. Ahí está, ahí está. Bueno. El señor Duque. ¿Cómo está usted? Para vale, más 10 de experiencia. Mira chicos, vamos allá, que subimos de nivel. Nivel 49. Madre mía, toco madera si me sale otra legendaria. Toco madera, ¿eh? Otra común, que no la tengamos por favor. O ah, la tenemos maximizada. Una gemita más. 180 gemas, chicos. Ni tan mal. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Legendaria! ¡Legendaria! ¡Segunda legendaria, eh, chicos! ¡Bien, bien, bien! Vale, el barco, borco... No, no, maximizado nos dan. ¡Diez gemas! ¡Ah, qué bien, chicos! ¡Otra legendaria! ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Legendaria, chicos! ¡Dos legendarias! Una lástima que la tengamos. Ya maximizada nos podía haber salido... Cualquiera de las otras, pero bueno, no le hacemos un feo, eh, chicos. Esta montaña rusa que también la tenemos maximizada, ahí está. Y vamos a continuar, ¡buas! Esa no me la esperaba, eh, esa no me la esperaba. Vale, eh, aquí tenemos una morada, esta bolita moradita. Nos sale el barco de fortuna, no se ha salido antes el barco pirata, chicos, legendaria. Wow, ¡Qué bien! ¡Qué buena, eh, chicos! ¡Like por ello! ¡Like! Ahí está Otra común Y ojo, nos sale el mini auto Que lo necesitamos para un coche, eh, chicos Para funcionar un coche Ni tan mal Y bueno, ya van quedando nada más que cuatro máquinas, chicos Se va acercando el final del vídeo Nos han salido dos legendarias si no ocurre milagro y sale otra así que ni tan mal aquí está el Panther de nuevo ok tres máquinas chicos tres máquinas tres últimas máquinas del vídeo otra común ahí está a ver qué nos dan Guas, de verdad, ¿eh, chicos, estoy todavía flipándolo por la legendaria. Guas, esa segunda legendaria no me la esperaba para nada. Para nada. Dos máquinas, chicos. Otra común, qué lástima. Venga, chicos, que todavía se puede venir la más épica bola del final, ¿vale? Más 10 de experiencia. Hay ahí, ahí que nos vamos a quedar con la experiencia muy cerquita del próximo nivel. Vamos a ver qué nos sale en esta última bola y querida por todas, que es ni más ni menos ¡Qué común A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, otra vez es el Panther que nos ha salido en esta apertura varias veces, eh, chicos. Ni tan mal. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, chicos. Espero que os haya gustado mucha, mucho esta gran, no gran, grandísima apertura de máquinas. Os han salido varias legendarias, lo cual muy top. Me gustaría que dejaseis un buen like, que os suscribeséis si no lo estáis. Si no estás suscrito, no sé qué haces, que no te suscribes. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, chavales.